Hola queridos amigos, qué gusto que estén con nosotros Hoy día que está un poco friecito, pero está hermoso por el calor que trae mi querido amigo Miguel Valverde Botelo Nos vamos a descubrir mi querido misquicho, para... tú para mí eres el misquicho Bienvenido Hola. misquicho querido Muchas gracias pues papi de estar en tu programa nuevamente Qué lindo un programa del Papirri también, ¿no? Ahora nuevamente en otro canal. Que, qué lindo, puedes volverte a ver en, en las pantallas. Yo lo veo al misquillo. Tengo unas ganas de abrazarlo y no se puede ahora. Tantas noches juntos, tantos días, hemos hecho trabajos juntos. Es para mí un gusto hablar de Miguel Valverde, yo le digo con todo mi cariño, el misquicho, que es un especialista, sobre todo en, en la fotografía del cine, ¿no? ¿Esa es tu especialidad? Sí, yo estudié, justamente, me fui becado a, a la Escuela Internacional de Cine y Televisión. En Cuba. En, en Cuba. en La Habana, Cuba. Y estudié dirección de fotografía, ¿no? Esto que es las luces, la, el manejo de las cámaras y todo eso, ¿no? Esa escuela fue muy importante ¿no? para los cineastas bolivianos, sigue siendo. ¿no? Hay varias, varias personas que ya, han invitados que han venido acá y que han estudiado allá. ¿no? Sí, ¿no? Lo, lo, lo lindo es que, digamos que no es una escuela convencional como las escuelas que, que son así, ¿no? muy estricta. Es una escuela que te abre el talento mental, quizás, si, si puede decirse. Una escuela que te ayuda a, a valorar tus sentimientos y sobre todo, digamos, a ver en la realidad. ¿no? Entonces. Eh, el, el, el estudio fue muy, muy intenso, fueron años, digamos, también había periodo especial. No olvidemos que Cuba está bloqueada ya hace más de 47 años. Así es. Entonces, eso no le permite, por ejemplo, a Cuba eh, adquirir, digamos, eh, elementos técnicos, ¿no? Nosotros en la escuela de cine, por ejemplo, a la escasez, digamos, de focos y otras cosas que no habían justamente por, porque están bloqueados eh, los repuestos, digamos, que tienen que venir de Europa o Estados Unidos, digamos. Eh, no teníamos, digamos, los recursos técnicos necesarios a ese tiempo. Uh -huh. Entonces, era interesante volver, digamos, a los principios del cine, ¿no? A bueno, utilizar la luz natural. Eso tal, me tal. contabas, ¿no? Que, que alguna vez se quedaron sin luz eléctrica y tuvieron que empezar a trabajar con la luz Exactamente. natural. Exactamente. Más o menos como, como este ambiente, ¿no? Techo de, de, de, de, ¿qué se llama? De... Un techo, digamos, de, un, de, un, de una textura para, para capaz de que difumine la luz, ¿no? hacer los contrastes con los reflejos del sol, por ejemplo. Fue muy, muy, muy interesante porque era posible hacerlo, ¿no? No es como es imposible de que, como no hay la luz, bueno, ya listo, se acabó, ¿no? Sino pensar creativamente y buscar la manera, digamos, de resolverlo sin que eso afecte, digamos, a la dramática de la historia, etcétera, ¿no? ¿Y estuviste tres años seguidos en, en Cuba? Me metí esos tres años seguidos. Eh, viví un tiempo también en La Habana, ¿no? eh, quise conocer mucho más allá, digamos, de una escuela de cine. En ¿no? nuestra escuela internacional había bastantes estudiantes de otros países, todos bien curiosos para aprender, digamos, no solamente del cine, sino también de Cuba. Uh -huh. Y yo también, pues, todo curioso, ¿no? entonces me hice muchos amigos cubanos, muchas amigas cubanas. Eh, aprendí muchísimo, no solamente, digamos, de, de, de Cuba como tal, ¿no? sino, digamos, de ser consciente también de que hay cubanos de aquí hay gente muy honrada muy honesta digamos ¿no? y muy trabajadora que lamentablemente sufre pues este bloqueo terminal tremendo, de los gringos ¿no? Por eso y... también a veces se confunde la gente no la gente piensa que hay una imagen de la habana que está ahora ahora sí destrozada supuestamente y piensa que es un problema digamos de, de la revolución no pero es un problema del, del embargo del, del bloqueo embargo, no del bloqueo. cuba justamente está bloqueada y eso no le permite eh, desarrollarse normalmente, ¿no? Esperemos que se acaben estas cosas y pues... Ojalá se acabe el bloqueo a Cuba, ya son más de 50 años, 60 años. Miguel Valverde, El Misquicho, lo hemos visto y te has vuelto muy famoso en Quién mató la Llamita Blanca, la película de Rodrigo Bellot. Cuéntanos de esa experiencia. Justamente con toda esta magia que habíamos aprendido en la Escuela de Cine de Cuba, con este, con este talento, digamos, de... De, de buscar, ¿no? digamos, que, que la, la idea de hacer un cine posible, eh, excitados con esa idea y también sabiendo de que aquí en, en Bolivia habían pocos eh, estudiantes de, de, eh, especializados o, o pocos profesionales de oficio, ¿no? o sea, que han estudiado cine específicamente. Quisimos también eh, hacer, eh, formar también gente ¿no? para que tengamos nosotros como cineastas el apoyo, por ejemplo, de asistentes de cámara, asistentes de dirección, eh, productores digamos de oficio no uh -huh. que, que te involucres digamos que profundices digamos el, el cine el estudio del cine para para un trabajo ya futuro más fuerte entonces decidimos hacer escuelas de cine no eh, fundamos primero la eca una escuela aquí en supocache que ya tiene bastante ya 15 años la ECA. la eca sí. eh, salieron bastante estudiantes muy muy profesionales no desde ese, desde ese entonces me acuerdo bueno, que Iro Ruso, ¿no? que ahora es un gran cineasta. Pero bueno, nosotros en Cochabamba decidimos abrir la otra escuela que se llamaba La Fábrica. Bueno, en... Tú eres paseño, pero te vas a Cochabamba y haces La Fábrica. Sí, la bueno, yo me voy a Cochabamba a, hacer, eh, a tomar chicha. <risa> Básicamente. Básicamente. Voy a dar un taller por dos semanas y me quedo 14 años. Oh, ¿no? No en esos 14 años, pues... Hice toda una actividad cine, cinematográfica, filmé documentales, hice cortometrajes de ficción, eh, hice el cinechicha. ¿no? Las chicherías las, las convertimos en, en pequeños auditorios de cine. Ah, sí. Era lindo ir a buscar a la gente, no que la gente venga al cine, sino nosotros ir a buscar nuevos espectadores, no. Decía que las chicherías, estos lugares populares, los mercados, son lugares muy interesantes, por ejemplo, de captar bastante gente. Y también como uno para cineasta, para ver temas, ¿no es cierto? Temas frescos y demás. Entonces fue, fueron años muy intensos de los cuales bueno creamos luego la fábrica, no, con la idea justamente de hacer una película ficción, eh, comedia. Eh, donde los estudiantes que habían, estaban estudiando cine ese, ese tiempo con nosotros se graduaran, ¿no? como una tesis, digamos, un largometraje, para que tengan la experiencia del largometraje. ¿no? Una película se filma en dos meses, entonces es muy intenso, bien ordenado, y etcétera, etcétera. Entonces, no pensamos que iba a tener esa, esa, la magnitud, digamos, exitosa que tuvo. O sea, era como un proyecto académico. Un proyecto, un proyecto académico. O sea. Me acuerdo de un amigo productor, el cineasta Álvaro Ruiz, un colombiano que él estaba haciendo una, un documental sobre Sudamérica. Y él vio en el estaba pasando para, para Bolivia, y él vio en, en, la, en el alto, vio un una, una afiche con dos, una pareja que estaban encapuchados, que decían buscados. ¿no? Entonces a él le pareció muy interesante esta. Este afiche y se le ocurrió una primera historia original. Y luego, esta primera historia original ya se volvió un guión cinematográfico cuando ya se lo dimos al estudiante que estaba estudiando guión y él ya propuso la, la historia y el nombre, ¿no? ¿Quién mató a la llamita Blanca? Hasta ese rato yo tenía que hacer la cámara, yeah. yo era el fotógrafo, ¿no? entonces me conocía la historia. Eh, entonces estaba buscando los elementos técnicos, más o menos, para poder, para poder hacerla, ¿no? Digamos el guión técnico, etcétera. Y eh, fue el invitado, eh, un director invitado, Rodrigo Bellot, un, un, un, una persona muy talentosa, eh, con mucha experiencia, una persona muy, muy interesante como ser humano. Y él fue el que dio la vuelta a la historia y dijo, bueno, queremos hacerle un casting al Mickey, ¿no? Al Misquiche. Y tú te sorprendiste, claro. Bueno, yo estaba aquí en La Paz, estudiando el guión, haciendo el guión técnico, entonces me llamaron. Me para dijeron, hacer la cámara. Para hacer, sí, claro, para yo hacer. tenía que ser camarógrafo de esa película. Claro. Me llamaron y me dijeron, hermano, hay cambio de planes y que te quieren hacer un casting. Que el director está, está, está curioso contigo y no sé. Y bueno, pues hago el casting y me dan el papel. Me sorprende porque yo quería hacer la fotografía, ¿no? Estaba súper enamorado O sea, de ya eso. no hiciste la fotografía. Ya no hice la fotografía. Me dejaron hacer dos planitos, tres planitos para que ya calme la guagua, ¿no? Claro. Pero... <risa> pero fue eso no fue un cambio muy muy muy este sorprendente para mí pero lo interesante es que tú ya habías hecho actuación claro yo ya había, ya había ha sido ya desde niño había estado en talleres de actuación y demás incluso ya había dirigido también actores naturales y todo ah, eso. Ya. O, Pero, sea, o sea, que no era eh, claro. tan, ¿no? ya tenías experiencia. Pero otra cosa es con guitarra, pues. Otra ¿no? cosa, es <risa> cosa es con claro, cine. Otra cosa es con cine. Ya cuando estaba ahí y ya vi toda la, la cosa armada, ya empecé como que a dudar un poco del personaje, porque era un personaje eh, indígena al principio. Entonces yo necesitaba un tiempo también para a, a acomodarme a, esta, a este personaje, ¿no? Necesitaba ver modelos también de, aquí, de agarrarme a algo y a partir de eso construir, para que no sea, digamos, mal actuado ni nada, ¿no? Pese también que el elenco era muy profesional. Estamos hablando de gente de la talla, por ejemplo, de Gary Sandoval. El Pocholo, mi amigo. un Cacho. Claro, Plenta, Don Cacho. Erika Andia, no gente que tenía bastante, de Pablo Fernández. Claro. Bastante aquí. experiencia ya, digamos, en el, en, en el teatro boliviano y en el cine boliviano. Pero fue un hit. Fue, fue un, un hit. E ¿no? Fue un éxito, una película muy interesante. Y eso también te abrió muchas maneras para tú mismo producir. Y aquí tengo que has ganado. Con una película has ganado un gran premio latinoamericano en Flandes, en Bélgica. Sí. Bueno, antes de la llamita ya yo tenía una actividad ya cinematográfica, no. Incluso antes de, la, de fundar la fábrica. Ya. Entonces gracias también a ese apoyo ya bastantes personas, eh, colegas eh, se apoyaron y bueno construimos poco a poco no solamente la llamita, no, sino la escuela de cine. Luego ya de, de hacer la llamita. Mi interés también por mí era hacer un largometraje, pero más al campo, ¿no? Yo quería, yo estaba buscando un tema dedicado a la chicha. ¿no? Ya yeah. ese era mi interés, ¿no? La chicha como un medio, digamos, de colectivizar la fiesta. Pero no estamos hablando de las borracheras, ¿no? Estamos hablando, digamos, de, de, de la chicha como principal centro, ¿no? Si vas a Cochabamba, a los pueblitos, siempre empiezas una actividad, un trabajo con una chichita, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, la chicha siempre te abra, digamos, otro tipo de colectividades. Eh, te acelera el corazón, te, te pone la sonrisa. Entonces, estaba buscando ese tipo de, de situaciones. Entonces, quería también actores naturales, ¿no? Como estaba eh, experimentando también cierto tipo de fotografía en el campo, porque también hay que ver que la, la, la, la luz, por ejemplo, en el valle cambia totalmente. ¿no? Entonces, los pueblitos son pintorescos, hay entradas de luces a cierto tipo de tiempo, del de sol. Entonces, esa cosa me interesaba, ¿no? Y bueno, pues... Eh, fundamos con mi amigo eh, alexander muñoz el, el tafa el taller ambulante de formación audiovisual y nos fuimos a buscar los personajes por pueblitos ya ya nos conocimos chicha del valle alto pero no, <risa> hasta encontrar no, no, no, al actor claro. y cómo, cómo se llama es un largometraje. la película ¿Qué? se llama sí, es un largometraje que se llama airampo semilla que tiñe Ajá. el airampo es una semillita de un cactus que utilizan para, para hacer la chicha chichaculli ah. ¿no? la chicha que tiñe, digamos, es un, es un frutito eh, bien, bien peculiar del, del, del, de los valles altos, eso se llama también la cochinilla, la utilizan para teñir es, le, lanas, etc. Entonces nosotros poéticamente queríamos como eh, la chicha que tiñe el corazón de alegría y demás, ¿no? porque la historia también va de lo, de lo va, es una tragicomedia en realidad, ¿no? Todo concluye, en un, todo empieza en un, en un sueño, ocurre en un festival. A esa vez había el festival de Totora, un festival, le decían el Wüstuk, ¿no? El Wístuk, le decían. El Wístuk. Porque era un, un, que congregaba bastantes pobladores de los pueblitos que están cerca de Cochabamba. Entonces hacían como que eh, encuentros, ¿no? Este festival justamente inició por el terremoto de Totora, yeah. en el año 98. Y los artistas, eh, mis amigos artistas, cochabambinos, bohemios, ellos eh, sintieron que tenían que llevarles no dinero, no, no, no comida, sino alegría, ¿no? Entonces se reunieron y fueron hasta, hasta Totora, eh, actores, fueron comediantes, fueron músicos, fueron poetas y pues eh, lograron hacer este primer festival, este primer encuentro. Y justamente yo filmé este quinto encuentro con esta película, Irampo, ¿no? Eh, Terminamos esto, el, el, eh, terminada la película, eh, nos pusimos a trabajar ya la edición, pero eh, como habíamos también gastado bastante energía y muchas cosas, pensábamos que no iba a dar mucho a la película, ¿no? que iba a quedar como una película, digamos, cine de autor y ya. Incluso las primeras veces que la mostramos buscando, digamos, unas opiniones extras, siempre nos daban como esa parte, ¿no? Que, que han hecho, que es de locos, que, que es, no tiene ni pies ni cabeza. Ya. Yeah. Y aún así, digamos, logramos eh, entrar a un festival ¿no? claro. así, con ese corazón hecho un chuño porque también gastamos plata, claro. nos endeudamos, etcétera. Y, hay otra, y también las, las, los hables en la espalda de amigos, amistad, etcétera, todo un rol. Entonces, eh, mandamos un festival y de 200 películas que se mandó, fue el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Flandes, en Bélgica, salimos como la mejor película. Eso, eso, eso es muy interesante porque no te has dejado. Y tampoco te has dejado en la pandemia, porque estoy viendo que en plena pandemia mi querido amigo Miguel Valverde, para mí el misquicho, ha hecho un documental que se llama Gran Podercito. Exacto. En plena pandemia lo ha realizado. Contanos de Exacto. Gran Podercito. Bueno, es, yo tengo también la costumbre de... De filmar cosas que se me ocurren. ¿no? Entonces, ese tiempo, por ejemplo, antes de la pandemia, yo no le estaba tirando mucha bola al gobierno, ¿no? porque hacía metidas de pata. El año pasado. Ese entonces. no Entonces, eh, yo me había vuelto justamente de, de filmar en el lago un cortometraje que hice, que se llama Sapo, que lo hice participar recientemente en un festival de cine también en, en Brasil. Entonces, yo estaba editando el, este cortometraje encerrado en la isla de Edición y. Cuando ya me dijeron que estábamos en una pandemia, ¿no? que ya no podía salir a la calle y nada, porque uno siempre cuando está editando, siempre lo hace de noche y siempre sale a comprarse sus, sus traguitos de noche. ¿no? Bueno. <risa> Pero ya había pandemia, entonces eh, como que nos encerramos hasta terminar este corto. Y como yo vivía ese tiempo en un edificio que tenía un techo eh, en construcción, Veía mis, a, mis, a mis vecinos, por ejemplo, que me veían salir con equipos y volver, entonces no, no, me, no tenía esa conexión con ellos. Y con la pandemia, ya verlos todos los días, ya como que fue, nos hicimos amigos, y de ahí conocí a un, a un señor que es chapero, que tiene nueve hijas, y las nueve hijas, con, sus, con su esposo obviamente él, y a todas jóvenes, eh, eran el sostén de esa familia en ese tiempo de la pandemia. Entonces me pareció bien interesante hacer un documental de una familia que tiene la mayoría mujeres, que ah, son emprendedoras, ¿no? Una es peluquera, la otra tiene su tienda, se ayudan entre todas, ¿no? Y justamente eh, ellos, ellos bailaban en, en el gran poder, ¿no? Entonces, como ahora estaban cohibidos de bailar en el gran poder, hicimos un pequeño gran podercito ahí en el techo. En el techo, ¿no? Entonces se pusieron sus vestuarios, se pusieron todo, entonces hicimos un, una partecita, ¿no? Me pareció bien interesante eh, hacer este documental justamente por esa necesidad de comunicación Que con la pandemia habíamos cerrado ¿no? ¿Y, ¿Y tú lo has acabado? ¿Lo estás acabando? Ya lo terminé justamente, una amiga, una compañera mía eh, eh, Amargit Pinzón, de Panamá, una compañera de la Escuela de Cine Ahora es una gran editora ya Le mandé así unos cortos, ¿no? porque también con esto de la pandemia Nos reunimos bastante por, por, por el internet con otros compañeros de otros países Le encantó y me dijo, yo lo edito y a mí me pareció, digamos, también en algún momento algún, algún pedazo de, de tu música, ponerla ya, sí. ¿no? De este, por ejemplo, del Morenada nada. Morenada, nada. Que es una letra que tiene bien, bien cómica. Pero me gustó más la melodía. Ya. Entonces, eh, ahí te conversé, claro, ¿no? Sí. me diste permiso para utilizar ¿Y los derechos. Lo vamos a derechos. Eso justamente ya lo estoy programando ahora. Sí. Eh, quiero verlo también estas nuevas maneras de estrenarlo. O sea, ya está acabado. Ya está terminado. Justamente esto me está llamando mucho esto de estrenar por internet. Uh -huh. Creo que para los cortometristas nos, nos sirve de mucho porque es un cortometraje que tiene 30 minutos. Es mucho más fácil, digamos, de ponerlo en un cine. ¿no? Pues la gente tiene que ir al cine, etcétera. etcétera. Entonces, para esto, estamos pensando, digamos, estrenarlo así a nivel mundial por la página Facebook y si se puede también... Hacerlo por PayPal, ¿no? Para, para rescatar un poquito. Ahora lo voy a hacer cantada, mis Quicho, en nuestro programa Chutis. Te mi? Mira, te, te, mi? lo he traído, te lo he traído la letrita para que tengamos un chanchilito. Está, pues, Esta, tú. ¿qué tal metal? No Mierda, sé si es claro, un claro, tema pues. que alguna vez lo hemos claro, tocado. Pues, lo hemos claro, claro que me encanta. Además has traído tu armónica. Podemos acompañar pues, al papel así Nunca hemos hecho esto, ni ensayo nada, nada. ¿no? A ver, vamos a ver cómo sale. Esto, así nomás, ¿no ves? ¿Qué, sí. ¿Qué tal metal? A ¿Qué ver. tal metal? Que estamos en sol mayor, más o menos. Bueno, mi querido amigo Misquicho además eh, tiene una familia musical. Yo soy amigo y colega de su hermano, de Franz, que es un gran guitarrista. La guitarra muy La guitarra muy muy. un saludo para él. Y esta versión de qué Tal Metal en nuestro programa Chutis con mi querido amigo Misquicho. ¡Vamos a ver. de más clara rima y la cultura me mima, mima, en Santiago, Tokio, Boston, Lima, estoy en la cima, estoy en la cima, soy el virtuoso de la rima fina, hago que el público me adore y gima, Chicago, Suiza o China, estoy en la cima, estoy en la cima. Cuando canto esta canción, que dice así: que es para ti, que es para mí. One, two, three, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Normal? ¿Pascual? Ya sé No sé, ¿qué te pasa? Calabaza, salud, verdut, ok. ¿Miquel? ¿Cómo es? Inés, no pasa nada. Empanada, que gil, de abril, ¿Qué? cuidado, dado. Obvio, microbio, chivo, chirilo, tranquilo, tranquilo, grave, grave, of course, my course, soy un artista de verdad. Soy un poeta de poesía concreta Quiero que cantes conmigo, amigo Esta canción que la hice sufriendo Llorando, sangrando, gritando, gimiendo Canta conmigo esta canción Que hice así, que es para ti Que es para mí 1 2 3 qué tal? Metal, normal. normal, Pascual, ya sé, José, ¿qué te pasa? Calabaza, salud, mamut, ok, Mickey, ¿cómo es? Inés, no pasa nada, empanada, quejil, de abril, cuidado, dado, obvio, microbio, no hay Cirilo, tranquilo, Kilo. grave, Grave. of course, my, my horse, course. soy un, un artista de verdad. De verdad. Rima. Y si tú piensas que no lo hago bien, bien también, mal, re mal, ni modo, casi modo? modo, pues como dicen en Oruro, la vida es duro, la vida es duro, oh, sí. ¿qué tal? Normal. Normal, Pascual, ya sé, no sé, qué te pasa, calabaza, salud, mamut, ok, Mikkei, ¿cómo es? Inés, no pasa nada, Empanada. que Gil? de abril, cuidado, dado, obvio, Nicobio, no kibo, cirilo, tranquilo, kilo, grave, jarabe, of course, My horse, soy un artista de verdad, soy un artista de verdad. Soy un artista de verdad, soy un artista de verdad.